de presión a estos países a terceros países, fundamentalmente los principales países de tránsito que se han visto obligados prácticamente a tomar medidas eh, eh, que afectan a los migrantes cubanos como pueden ser esto que incluye las medidas, las visas, disculpen, las visas de tránsito eh, que varios países han impuesto a los ciudadanos cubanos. Ocasiones acarrea gastos adicionales a estas personas que tienen que eh, comprar a veces boletos antes de hacer las solicitudes de visas a esos países de tránsito sin tener garantía de que se le otorguen estas visas. Una parte de o la manera que se muestran estas presiones en Estados Unidos en estos países de tránsito es que se ha reducido incluso el número de otorgamiento de visas a ciudadanos cubanos como parte de estas presiones. Por lo tanto, es algo que eh, eh, agrede de alguna manera, afecta directamente, tanto a los que con, tienen el deseo de emigrar, lo cual es algo legítimo, es algo eh, natural, es un proceso natural que tienen la intención de emigrar como aquellos que simplemente quieren visitar incluso países que no son los de Estados Unidos, o sea, estos países de tránsito, estos terceros países, y tienen limitaciones para hacerlo. O sea, el factor económico definitivamente tiene un impacto importante, pero realmente las causas son disímiles. Están eh, las redes sociales, que las redes sociales entendidas no como estas redes digitales, sino eh, el, la comunicación que se establece entre personas en Cuba con personas residentes en el exterior, familiares residentes en el exterior. Eso es una causa también importante de que muchas personas simplemente quieren. Eh, unirse eh, en, u, en otra parte de fuera de Cuba para establecer esa relación familiar y pero definitivamente el factor económico es uno de los, eh, de los componentes importantes pero que estas personas eh, hacen, este, eh, eh, vamos a decir, que las características de la migración cubana cada vez se parecen más a las características de este fenómeno, fenómeno a nivel mundial es una tendencia que se que demarcaba, eh, el componente de circularidad. ¿A qué llamamos esta circularidad? ¿A qué le llamamos eh, eh, eh, este fenómeno de la circularidad? Es a que las personas viajan y como, como parte de la política migratoria establecida en el país, pueden regresar a Cuba antes de los 24 meses sin perder su residencia permanente en el país. O sea, tiene la posibilidad incluso de tener residencia, temporal o permanente en el exterior, pero a la vez mantener, al mismo tiempo mantener esa residencia en Cuba. Por lo tanto, y eso es algo que se que está incrementándose, es algo que va a ser cada vez un proceso eh, de mayor envergadura, porque las personas sí tienen quizás el deseo, la intención de emigrar, de establecer temporalmente o definitivamente su, eh, su vida en otras partes del mundo, pero a la vez desean y mantienen, y digo que es la gran mayoría de los cubanos que desean y man, y mantener ese vínculo con el país. Y se mantienen en esos viajes que la política migratoria cubana también facilita ese flujo de viajeros tanto hacia el exterior como hacia Cuba. Mantienen esa, esa vinculación, mantienen esa relación tanto con sus familiares como con, eh, con el país, incluso con las instituciones cubanas. En el diálogo del 78, nuestro comandante jefe es y eh, líder de la revolución tuvo esa grandiosa idea de establecer este canal de comunicación y que cada vez va siendo más fluida, más orgánica, más parecida a nuestros tiempo. Eh, la política migratoria cubana se ha estado actualizando en función de facilitar esta relación, por supuesto, de fortalecer esta relación y que va a seguir de manera indetenible, que va a ser irreversible entre Cuba y sus nacionales en el exterior. Y como parte de esa relación se han tomado disímiles medidas de, de carácter migratorio eh, como parte de esa actualización de la política de migratoria del país. Eh, por supuesto, se ha avanzado, se ha evolucionado mucho, aunque es lógicamente. Aún quedan temas pendientes, no existe el tabú en, la, en el diálogo, en, en, el, en el intercambio que pueda tener el país con sus nacionales. En estos momentos, cada vez que un dirigente del país viaja al exterior eh, de manera oficial, como parte de una delegación oficial, sostiene encuentros con los cubanos residentes o una representación, por supuesto, de cubanos residentes en estos países Pero, sin duda alguna, como decía, todavía quedan temas por resolver. Y, y nosotros estamos abiertos a ese intercambio sobre estos temas. Y uno de los temas que más eh, llama la atención precisamente es el tema de la validez y, y el costo del pasaporte. Eh, sabemos que es un tema pendiente, sabemos que es un tema de, de gran interés para la mayoría de los cubanos residentes del exterior, como también para sus familiares en Cuba. Y, y sabemos que una vez que se solucione esto, va a tener una repercusión, un impacto importante en el fortalecimiento. De los vínculos con los cubanos en ese acercamiento de Cuba con sus nacionales. Pero como decía, no hay temas tabúes, es un tema que, por supuesto, eh, estar siendo objeto de análisis y que, eh, y que, por supuesto, está eh, en, en la mesa de, de, de discusión, de debate constantemente y que, y que de alguna manera va a ayudar a que esta relación, por supuesto, sea mucho más eh, fluida, mucho más cercana.